Una pasión es una pasión Lo que deberías ver Lo que estamos viendo Lo escuchás? De Fernando Brovelli. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo De cara, de casa, de familia Alfombra, Alfombra Roja En el vida. amplificador De novia, de religión, de Dios Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede, puede cambiar, cambiar de, pasión. de pasión Alfombra Roja Alfombra en roja. el amplificador Con Fernando Brovelli. Representando la garde desde el gueto. Hallarte en las calles, en las paredes, en un balón cuando golpea las redes. Elijo una materia para que la heredes. Y cuando las prendas jamás retrocedes. Así arrancamos esta alfombra roja, Fernando Brovelli. Bienvenido, Fernando Brovelli. ¿Cómo dice que le va? No lo veo hace un montón. Bienvenidos a todos de sueño, siempre, todos los jueves. ¿Qué pasó? ¿Por bueno, qué bueno. empezamos bien? No, porque yo la semana pasada me hice un tratamiento de conducto y no ah, vine Me comentaron, de... me comentaron. Sí, sí. Pero sí, mire, sí. acá estoy. Estoy hablando okay. bien. Intacta. Salió sí, todo sí, bien. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Repiola, re contento. Me corté el pelo especialmente para el estreno ah. de, esta, de este audiovisual, me este, me... de este amplio audiovisual. No ¿Sí? me estoy viendo pues, estoy a la tele donde ustedes claro. están viendo, así que bueno, si, soy... si tengo un moco o algo, díganme. Bueno, por o sea, favor advertimos. Y también quiero saludar muy fuerte a mi hermano, Cristian Brobelli, que no está en cámara, pero está al lado mío, a mi o sea, izquierda. Aquí en el estudio, Felipe, también, un, sí. un gran fanático del cine, un gran oyente de Estación Sur, a también, sí, como toda la familia. ¿En serio? Somos el rating de todos los jueves. La familia fan de Estación Sur es de familia Brobelli, Ajá. qué bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bien, ¿estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Se llama El Artes, ¿Sí? de Alan Garvey y Velociraptor, ¿Sí? ¿Sí? son raperos de ¿Sí? la Villa Gardel, uh -huh. eh, y estamos escuchando esto porque tiene que ver con nuestro enigmático del día de hoy, bien. está difícil, pero como todos, eh, todos acá los oyentes son más bien progres, tendiente a progres, cuando escucha el audio lo sacan al toque. Bueno, O sea, esto eh, el oyente de Rayo no lo tiene. Bien, perfecto. No hay Obre. dato que le dé que lo sepa, que lo saque. <risa> Pero ustedes, amigas, lo van a sacar. Eh, la persona que mm, tenemos eh, en esta ocasión, el enigmático del día de hoy, es el director del de, videoclip el del Artes de Alan Garvey y Velociraptor. Y también tenemos un recortecito de 13 segundos de su voz opinando a lo que es eh, como coyuntural al uh, cine que él produce, así que bueno lo escuchamos y, montaje. y ciertos secretos que para un pibe de la villa están completamente negados ya que la mayoría de las manos que realizan cine y televisión son manos que no son villeras bueno, si lo uso yo puso un gol bueno, la verdad ¿se no lo tiene? no, tengo. no, ¿Se y necesito escucharlo de nuevo Sí, bueno, para una pistita... A a, ver, para entre dale, medio, sí. entre audio y audio. Sí. Es una persona muy joven, sí. sub 35, muy Mira. prolífica, tiene siete largometrajes, a pesar de ser muy joven. Se están riendo, yo no sé. apareció el moco, efectivamente? No, no, okay. no es eso. Okay. No puedo eh, eh, enderezar la puedo cámara. Picar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Dejate... Eh, la gente de Spotify vale. no divirtiéndose con esta parte, pero bueno, no pasa nada. Ahí vamos, mejor. No. ¿No? No. Lejo, me no, lo que pasa es que también tenemos dilema. Pero ¿eh? mira el zoom. Ah. Por favor. Para ah. así de comodidad en la se va. Cortó el pelo especialmente me para corté. esta Me puse perfume, pero no, no se ve. Ahí está, gracias. Ahí se ve Ay, perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, no, está no, para... no, no, no. La gente está esperando el enigmático sí. Al... Sí. Nos... Ya te... Es otra cosa te te sí. 2 bueno. a 1, 4, 7, 7, 43, ¿no? para... Sí. para descubrir el enigmático del día de hoy Bueno, a ver, dale eh, Bien, vamos de vuelta Sub-35, sí. director, sí. muy sí. joven sí. La gente progre eh, Lo detecta, lo tiene Y esta, esta es clave ¿eh? Muy prolífico él también eh, Muchas películas, siete largometrajes Esta es clave Escribió libros y utilizó un seudónimo para hacerlo. Ya lo sé. Ahí está, ¿vio? Lo escuchamos. Empieza con C. Y ciertos secretos que para un pibe de la villa están completamente negados, ya que la mayoría de las manos que realizan cine y televisión son manos que no son villeras. ¿Me puedo decir? No, no espere, espere, espere. Pero qué bueno que lo sacó, me costó muchísimo eh, encontrar... Canciones para representar a su carrera, entonces busqué sus primeros trabajos donde había videoclips, eh, como muchos. Es una gran no sí, sí, sí. laboral para la gente que produce audiovisuales, el videoclip como primera instancia. Así que, bueno, eh, ¿quién es este personaje participan por. ¿hay birrita hoy? Llegan mensajes. No hay birrita. No hay birrita. ¿no? Ah. ¿Llegan mensajes? Yo ya lo sé. Ah, bueno, y ¿qué creo dicen? que la pista es parecida. ¿Empieza con C el nombre? Sí. Empieza con C el nombre. Pero bueno, Pero debemos... el apellido. Sí. Sí, okay. eh, pero no así no, el pseudónimo No. Okay. Ah, con el pseudónimo la sacaron. Sí. Sabía, ah, bien, bien ahí. Bien un beso, ahí, beso, un beso a Manu, ahí que... Yo vi sus películas y conocía también al artista Alan, justamente ah, por eso. Ok, ok, ok, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, es eh, Alan Lo Garvey. Lo entrevisté en otra radio. Ah, mira. Alan Garvey, que es de no, la Gardel es de la misma, vive en el mismo barrio popular que, que, el, que el director, uh -huh. el enigmático en cuestión. Bueno, el enigmático del día, ¿eh? ¿Qué dijo usted? No, nada, nada. Ah. Y bueno, ya que estamos. Nos mudamos de barrio desde Lagardel sí. a Ensenada. Sí. Que en verdad no es un barrio, es una localidad, disculpe la gente de Ensenada. Sí. Vamos a escuchar una musiqueta loca. Sumérjanse en este sonido. Fíjense a dónde los lleva. Naden. El río de la plata. Medio peligroso. No hay más pirañas Ah, pará, no fuimos derecho o nada? No fui en no fui en no Lleno bacterias. Ay, ¿te acordás de esa? ¿Cuántas veces estuvimos cerca de la muerte en este mundo, no? Sí, sí, sí, es un atractivo. Ante falta de cine, bueno, hagamos esto. Bueno, no. Estamos escuchando a Ailey, que sueño. ¿Cómo? Es muy difícil encontrar en Instagram eh, Aili, a .a, okay, que es como el apodo en Estados Unidos, sueño con triple E quien va a estar tocando mañana en el Festival Internacional de Cine de Ensenada. Bye. Por eso la ponemos. Eh, el, un festival que siempre todos los años hablamos, eh, más al final de año, se hacer en diciembre, esta vez se pasa, yo creo, este es mi teoría personal sí. Acá hace falta que te lo diga Hace falta que ese es, para para sí, es, es, mundial, mundial, es por el mundial, mundial. Sí. ¿Cómo metés cine en ese momento? Sí, total. es sí. del Diegoti, no me ves más a otra cosa <risa> <risa> Pero bueno, eh, el Festival de Cine Ensenada Empieza el día de hoy bien Y será hasta el día domingo inclusive ¿eh? Así que todo es inmediato Cortito, Cortito Antes era más extenso Pero igual también, ojo al piojo eh, Tiene una extensión desde el 16, que si no me equivoco. Mañana. Mañana, gracias. Hasta el 23, es decir, hasta el eh, viernes. viernes que viene. Exacto. Ahí vamos, vamos con los números. ¿eh? En, tiene una extensión solamente virtual con películas que no van a estar proyectándose en el festival, sino que van a estar solamente en la plataforma cont.ar, una de nuestras plataformas siempre recomendadas, de siempre. confianza, que no nos deja dinero, pero la queremos igual. Sí. Eh, ahí van a Bueno, para más información ordenada. Sí además de ir en este mismo momento, a sacar el celular y buscar las redes sociales de Fise eh, Festival, que es el festival, las iniciales del festival de Ensenada, sí. eh, vamos a escuchar a Sofía Guerrero eh, Guerrini, perdón Sofía, que, que fue tan amable para hablar con Estación Sur, Sofía Guerrini, que es parte del equipo de producción del festival, quien nos comentó un poco de qué iba, ¿Qué es esta propuesta que estamos escuchando en este momento? ¿Y por qué la temática del río eh, como estructurante de los contenidos del Festival de Ensenada? Así que la escuchamos. Bueno, el festival es un festival independiente que se realiza por cuarto año, eh, ahora desde el 15 de septiembre. La temática del festival es el agua, porque la idea siempre fue hacer el Festival Internacional de Ensenada porque estuviera vinculado con la identidad de esta ciudad, y creemos que está muy marcada por el río, por la historia que tiene con él, por el vínculo que hay desde lo deportivo, lo laboral, y, y muchas formas de vincularse con, con el agua que tú Así que nos parecía importante eh, destacar eso, y es la temática que nos acompaña desde el principio. Y además es íntegramente llevado a cabo por mujeres, así que hay algo ahí en nuestras decisiones y, y, y a quienes convocamos para jurados y, y, y juradas, podríamos decir una edición completamente renovada, nos mudamos de diciembre, que era como nuestro mes fijo desde el primer año, a septiembre. Eh, pasamos a hacerlo de ocho días, como fue el año pasado, a hacerlo de tres. Y como vos me preguntabas, eh, si sumamos la categoría del cine vertical, eh, que esta categoría nos permite preguntarnos o, o incorporar esa pregunta contemporánea sobre si el cine va a mutar completamente a los nuevos formatos verticales, con nuevas eh, duraciones y en nuevos dispositivos de reproducción, o no, si van a convivir, si eso puede ser considerado cine, bueno. Este año, eh, en la proyección en contar, lo que decidimos hacer fue eh, aceptar que el, el formato virtual de los festivales aparentemente vino para quedarse, lo trajo la pandemia vino para quedarse, pero quisimos usarlo como un complemento, así que eh, las, pro, las, las obras, los cortos y largos que se proyecten en contar, eh, casi ninguno va a estar de forma presencial en el festival, y viceversa, eh, el panorama a contar es un recorrido por narrativas de nuevos directores, que la gran mayoría son, son óperas primas, eh, y a través de la exploración de distintos modos de lenguaje, como documental, ficciones y demás, eh, nos cuentan el punto de vista de una generación que cuestiona un poco todo, y que está, está incorporando nuevas voces en el cine eh, argentino. Bueno, eh, invitamos a todos y a todas eh, al Festival Internacional de Cine de Ensenada, que se lleva a cabo en el Cine de Ensenada y en el Centro Cultural Vieja Estación, entre el 15 y el 18 de septiembre. Eh, vamos a poder ver eh, películas argentinas y largometrajes argentinos e internacionales. Vamos a tener muestra de cine vertical de creadores de imágenes, junto con música en vivo el día viernes, y vamos a tener un conversatorio excelente con Ana Katz, María Elchein, Melanie y Shapiro, eh, el día domingo como cierre y previo a la entrega de premios. Así que les esperamos a todos. Ahí escuchábamos a Sofía Guerrini, parte del equipo del Festival Internacional de Cine de Ensenada. Repetimos la información, cuarta edición, esta vez en septiembre. Ahí, para eh, anticiparnos a la primavera en Ensenada, si hace mucho no a es Ensenada, esta es la oportunidad ven toda la programación en FISE.Festival, ese es el Instagram, está muy bien tipo, ordenado la, el horario, la grilla, no tiene, la la... Claro, no tiene sentido que yo me ponga a enumerar, sí. eh, es desde el día de hoy hasta el 18 de septiembre, hasta el domingo, eh, hay competencia de cortos, hay competencia de largos, hay proyección de tesis de estudiantes de la Facultad de Artes de la UNLP, eh, lo que estamos escuchando va a ser el día de mañana, que uh, es el, el día de mañana viernes, que es lo que más eh, por ahí le gusta al, al público general o lo que más convocaría porque eh, no solo va a tener una banda en vivo eh, sino que van a estar proyectándose imágenes por todos lados es eh, lo que decía Sofía uh -huh. y también va a haber una muestra vertical qué es muestra vertical y esto es algo que vamos a volver a hablar el año que viene en okay. el Ampli 2023 eh, no renovó el contrato exactamente es una tendencia cada vez que eh, audiovisual cada vez más marcada que tiene que ver con eh, incluir en festivales de cine, eh, videos en formato Instagram, por así decirlo, formato celular, es claro. decir, verticales, sí. eh, justamente. Entonces, los productores de cine ya están haciendo cine eh, con ese formato y no con el típico rectangular para la. Para horizontal. El, eh, horizontal, perdón, para el cine. Eh, esto, por ejemplo, para marcar hasta dónde está llegando, hasta dónde está es escalando. Es un gran cambio. Es un super cambio. Sí. Eh, Para ver hasta dónde llegó, es que el Festival de Canes. Eh, el mayor festival de cine del mundo uh -huh. eh, le dio una sección, una competencia especial al cine vertical. Entonces, okay. hay una muestra, muy, eh, la gente de Ensenada, muy, muy despierta, hizo esta muestra. Eh, y bueno, también van a haber unas óperas primas, como decía Sofía, en Conpuntuar, también viendo, acertándose a, a lo que son ya los eh, las festivales, eh, digamos, presencial y también digital, con contenido específico. Para la plataforma cont.ar del día 16 al 23 Si no puedes silenciar nada este fin de semana Bueno, cont.ar en la compu Y ya está, mi recomendado, uno solo El día sábado a las 3 de la tarde Una de mis películas favoritas de este año okay. eh, Nacionales Silencio en la ribera de un eh, colega eh, Platense, Igor Galuc sí. eh, Amigo de la casa Igor claro que eh, sí. Amigo, porque es varón eh, Va a estar en el Cine Teatro Municipal de Ensenada Proyectándose esta historia de Haroldo Conti En la Isla Paulino uh -huh. eh, Qué linda la Isla Paulino. Eh, eh, Silencio en el Es la película de Igor Galuk. Bueno, si no la pueden ver el sábado a las 15 horas Seguro va a estar en el cine Ese es un, A mí me encantó esa película Así que bueno, esa es la recomendación Fise.festival eh, gracias Sofía Guerrini y gracias a, a, a invitados todos eh, al Festival Internacional de Cine de Ensenada. Me gustó esta primera propuesta, del Festival Internacional FICE así lo buscan, uh -huh. eh, justamente la sigla del Festival Internacional de Cine de Ensenada, con una, una gran invitación a lo largo de este próximo fin de semana. Para realizar. ¿Qué más hay en esta alfombra roja? Vamos. ¿Vamos? vamos a noti alfombra, muy rápido. Vuelve. Rápidamente, esta alfombra? dale, vamos. Hoy, me gusta, me sirve, dale, dale. dale. Hoy alarde de que íbamos a estar a tiempo, así que vamos a hacerlo al el cielo. Al... Bien. La nueva sección que invitó, inventó el, la semana pasada, ¿qué era? Ya me olvidé. Eh, oh, yo no tuve, tuve, tuve, tengo tres, cuatro eh, No, era una proyección, un lugar que proyectaba películas por semana, pero ah, bueno, ahora tenemos el festival, ¿no? Vamos bien, a pisarle la propuesta a los, no. los compañeros. igual va a haber una invitación, pero más adelante. Eh, bueno, bueno, dice que todos vieron. A ver, ¿cuál? Eh, Falleció Jean-Luc Ah, sí ¿Saben quién es? Bueno, muy rápidamente no, no es, es imposible, feliz. es inabordable hacer una columna de Jean-Luc También porque solamente vi cuatro películas eh, De como sus 30, 40 películas que tiene Es súper prolífico, ganó un Oscar honorífico en el año 2011 eh, Falleció a los 91 años eh, Y es junto con dos grandes nombres Que es Agnès Barday y Francis Truffaut François Truffaut, perdón. Eh, pioneros de un, o sea, vanguardistas en los 60, la Nouvelle Vogue es como un género que estudia a la gente muy cinéfila, que está bueno, es muy identificable. Eh, películas en blanco y negro, con ese humo, toda esa estética es eh, de esta gente francesa que en los 60 también hizo una vanguardia estética y también hizo cine comprometido. Eh, está muy difícil con, encontrar en Netflix, por así decirlo, en o en YouTube. Eh, películas de Godard. Eh, yo lo que les digo es que si quieren, además de decir el nombre del ganador, del enigmático, al 221-477-4314, pidan ahí porque ya están circulando drives eh, ah, con películas del más, muchacho y yo bien. lo tengo muy acá a mano, así que los piden y se lo mandamos. Esto es servicio. Qué hermoso. Hermano, Me encanta. ahí tengo como 15 películas en un drive. Clásico. del Películas de este director, Jean-Luc Godard. Jean, Jean Godard. Bueno. Eh, para que tengan de referencia, Vivir su vida, 1962, película de una chica que, quiere, eh, que abandona a su marido y quiere tener una carrera como actriz, pero le cuesta el dinero, entonces decide volcarse al trabajo sexual, 1962. Eh, este tipo de, de cine que, disruptivo, en temáticas jodidas, La Chinua, una película de 1967, un año antes del mayo francés, que habla de estudiantes influenciados por eh, el la revolución maoísta, cultural entonces, era esto, era como cine comprometido eh, qué sé yo si alguno tiene la suerte de tener Kubit o Mubi, que son dos on-demands sí. de cine más específico eh, mucha de la obra de Godard está ahí, así I que know. bueno aprovechen eh, yeah. la última película se proyectó en el Festi Freak eh, como, eh, como premier nacional es el libro de las imágenes que es un Frankenstein documental de muchos cine de, de cine antiguo, de noticieros y qué sé yo, ese está en Muy, por ejemplo es de año 2018, el libro de las imágenes eh, bueno, igual van a buscar su Wikipedia, si quieren, si tienen interés nos escriben y se le, le mandamos este perfect, archivito perfect. bien, estamos además compartiendo algunas imágenes de las películas que, que trajo acá Fernando Grobelli, el uh -huh. director eh, de esta muy última semana. Las sí, sí, sí, sí. Un Godard, bueno, tiene mucho, tiene, tiene muchos géneros. Eh, la verdad que, bueno, era muy difícil. Pensé, ¿qué hago con Godard? Bueno, tiene como 30 películas. Yo no las vi todas, entonces, bueno, muy difícil. Muy eh, pasamos de cine de cinéfilos, cine snob, sí. a el, el full mainstream de la de, la, de las series. ¿Qué pasó? Pero Yankee, yankee, nos vamos de Estados Unidos uh, eh, of ¿De Dragon? Eh, no la vi Quiero ver los anillos Quiero... la está el te.? que me venga a hablar de esa serie y nunca me la trae, ni cuando se estaba por entrenar, ni cuando se estrenó vamos no, es... no a poder hablar de House of the Dragon? bueno no, no, esto es simplemente porque no soy no <risa> sé no me enganché tanto con la movida estoy... quiero ver la del Señor de los Anillos que está sucediendo ah. que ahora no me acuerdo muy el nombre pero bueno estoy terminando otra serie chicas eh, bueno vamos a hablar de series porque se, se, el lunes sí. terminaron sí. de darse los Emmys 2022 ah, sí. que son como los Oscars de las series sí, sí. pero solamente para los estadounidenses uh -huh. y eh, como primicia, ahí hay como siempre una competencia para bueno, ver quién gana más eh, premios. Sí. HBO eh, se llevó la bandera de Netflix. Le, pasó le, robó la, la, le robó el trapo. Y lo que pasa es que Netflix decayó bastante. Eso dice el jurado, ah, eh, la gente de Netflix no, está, no piensa así. Eh, 37 premios a 26, igual dan muchísimos premios, pues sí, eh, entre dos, hicieron como 60 y pico. Eh, 37, tal cual, 37 premios se llevó HBO especialmente con Euforia y Succession. Dos series que sí. recomiendo muchísimo. En Euforia por ejemplo, se dio que Zendaya ganó a actriz principal en una serie de drama, uh -huh. eh, mientras que Succession ganó como eh, mejor serie eh, dramática. En cambio, Netflix, por ejemplo, estuvo muy fuerte en El Juego del Calmar. Ah, eh, oh, no, le gustó, no le gustó a él. No le gustó a él, y quedó filmado. Quedó filmado. Eh, bueno, el, el coreano Lin Jung jae que es el protagonista el que la pasa mal durante toda la película durante eh, toda sí. la serie perdón sí. ganó como mejor actriz eh, como mejor actor perdón mejor actor de serie dramática Está buena nadie dice que no uh -huh. pero no sé bueno. y abrió la, se abre para una segunda temporada o así se ¿no? recontra abrió para una segunda temporada sí. Eh, otra serie que le fue muy bien eh, en, en Netflix fue más en los premios técnicos, Ozark una ah. serie que no vi, pero que bueno, muchas buenas repercusiones, el que se quedó sin premio, A y es, eh, por eso quedó calentito Netflix A ver, ¿quién? Eh, es Beneco Sol esa no puedo hablar porque no la vi, no tengo ni idea mejor se llama Saul Goodman digamos la precursora sí. de, ¿cómo se dice? de, la de la Breaking, Bad. De... Bad. Breaking, Bad. Breaking, Bad. Breaking Bad. Bad pero ¿será que será premiada el año que viene? eh... No, no, porque tengo entendido que esto. No sé, che, ahora me hiciste de dudar. Porque Euforia no, no hubo Euforia el año pasado. No, ah, pero fue, fue este Fue en enero, por ahí. O, claro, o claro. diciembre. No, no fue en enero. El estreno fue semana a me semana hicieron, en enero. Sí, pero claro, el juego del Calamar sí fue el año pasado. Bueno, eh, puede ser. Veremos el año que viene. Vamos a dar la misma información. Les dije, el Amplio 2023. Viene con <risa> <en la> Series. <risa> bueno, Peter González, entonces no recibió ningún premio. En los Emmy 2022. Bien, dos cositas cortas. Hugo, ¿Hay sí. Emmy de Oro en esas cosas? No, hay premios por categorías. Ahí va. Eh, hay comedia. Las comedias no las conocía ninguna, no las traje. Eh, HBO oh, okay. ganó los premios en comedia. Y eh, bueno, hay comedia, drama. Y después hay otra categoría que, que no la entendí muy bien, así que tampoco la traje. Eh... <risa> ¿Qué sabes? Si había como alguna categoría súper, súper, súper, no no, no, no, no había el, el, el Emmy de Oro como, como hay acá, por ejemplo, el Martín Fierro claro, de Oro. O el Oscar también. Eh, el Oscar, tal cual. Eh, quería pasar a comentarnos una buena noticia. Sí, bueno, pasa, a ver? Eh, después de muchísimo tiempo, sí. hay tres películas argentinas en el top 10 de las más miradas en el cine comercial. Ay, no te lo puedo creer. ¿Hay aplausos en, sí. en el sonido? ¿Hay, sí, aplausos? No. ¿Hay aplausos? No. Bueno, <risa> hay aplausos. Sí, Pero sí. eh, Tanto lo dijimos, eh, sigue en punta, llegando a los 7000 espectadores. Ahí va. Ahí va. Está bien, está bien. Eh, 30 noches con mi ex. Eh, Pilar, Díaz, y Pilar Gamboa. Exactamente, 700.000 personas la fueron a ver. Un escándalo, viejo. Pero bueno, muy contentos. También más respeto que soy tu madre. No, tengo que verla, ya mismo. 48.274 personas, mira. Usted me invitó al cine para ver esa. Sí, y quiero confesar acá al aire porque hubo un intercambio en sí. el sí. grupo sobre qué, si ir a verla o no. Dentro de esas 48.274 personas estuve yo. Ah, o sea que. Okay. Qué? la casa. Un montón de gente. Okay, pa, ¿eh? ¿Está buena? Sí. Pero la película... No tiene que pagar la entrada nosotros para que vayamos. <risa> Un montonazo en el castillo. No, el, día, el día barato. <risa> eh, eh, sí, voy redondeando. Sí, muy buena peli. Eh, humor y llanto, como lo que ofrece Casieri siempre, exponencia claro. Peña y Peretti Buena película. Muy humor para toda la familia, no se esperen. No se esperen, ¿viste? Pero bueno, humor, humor para toda la familia, buenísima. Y también está en ese top 10, Un crimen argentino, película de eh, Uy, Gran también la quiero ver. Sí. Eh, la viste? La vi también. Vi, qué onda? Eh, ¿La eh? A... Buenísima, me gustó, sí. me gustó. Sí, sí, sí, Gran Policial, te mantiene con suspenso hasta el final. Me gusta Recomendado, sí. incluso es chistoso en muchos casos. Y eh, acuérdense que último jueves de septiembre se estrena Argentina 1985, película sí. de... Eh, Peter Lanzani y Ricardo Arias. Ah, sí, una noticia con respecto a eso, que no se iba a estrenar en salas comerciales porque iba directo a... Se estrena, no a se Prime. estrena, eh, va a estar en Prime, va a estar solamente tres semanas en, en pantallas comerciales, no se estrena en grandes cadenas, pero acá no tenemos una gran cadena, o sea, tenemos un monopolio, pero sí. no es una gran cadena en Mambo sí. Hox, sí, sí. o Cinemark, o ese tipo de cosas. Ah, perfecto. Eh, una chiquita más, el martes, eh, pura vida, ¿Sí? no es de música esta noticia, está ¿No? preparando la antiprimavera, Sí. El miércoles, perdón, O sí. sea, va, tiene varios días, pero la Antiprimavera, dentro de su catálogo de propuestas, ofrece proyecciones de cine, el Ajá. día miércoles a las 7 de la tarde, en pura vida, cine de terror clase B, Epa. cine falopa de terror... No me parece una mejor propuesta que eso no no, no. hay, ah, muy cerca de mi casa, encima. Estuvo bueno. ayer en pura vida usted o no. Yo estuve en pura vida, me vio. ¿No me saludó? No, no lo no, vi, no, no. Ah, bien, sabía, porque me, me encanta Pérez. Me costaron. encanta. sí, a ver, sí está la, la pasé Repiola, aguante pura vida, aguante Pérez. Bueno, ¿lo traeremos la semana que viene? No, el miércoles es el. El miércoles, yo le paso el, eh, les comento cómo está la semana que viene. Bueno, sí, dale. Bueno. Eh, llegan, a ver, llevan mensajes, papá. Vamos con el Sí, pero llevan mensajes, acá. A ver. A ver. A ver. ¿Qué saben los empresarios del, de la serie? Por favor, la mejor serie de la historia, Saúl. Vete con el Saúl. Ah, lo bancamos al compañero llamo a Saúl. Saúl Goodman. Ah, no, la del año que viene arrasa entonces. Es, es este año la sexta temporada. Ahí va. <risa> Me encanta que la, que la hora empieza ¿Qué saben los empresarios? Ah. Eh, llega la pregunta acá, dice, preguntan si eh, más respeto que soy tu madre, no es la nueva esperando la carroza. Oh Sí, sí, bueno, poco, sí, sí, sí. tienen muchísimo de eso sí, sí, eh, sí. Hay mucho tipo de esa nostalgia de, de, Italia, de italianos viste Y ese tipo de humor Y, y mucho grito eh, Sí, y Florencia Peña Renojada, re Florencia Peña es todos los personajes juntos Todos los personajes de Fernando Garroza juntos Así que sí, sí, hay mucho Respeta, de eso. yo que no la vi, ¿Respeta el libro? ¿Usted leyó el libro? No leí el libro ¿Vio la, la data no, la, vi la no vi la obra de Garzosa No vi sí. la obra de Garzosa pero bueno, ya Gasalla la hizo en teatro, así que damos ahí un guiño. Tal cual. Tal cual, tal cual. Tal Hay cual. preguntas que llegan acá, además del WhatsApp, de gente que se acerca al estudio. A ver. A ver. Eso es lo que quiere preguntarle. ¿Qué está acá otra vez? un mensaje de Yamilia que pregunta si fue solo, pura vida. No, no no fue solo. Eh, hola, es Rizzo, riso, riso extraña. Pero... Por se... No porque era hasta la tarde usted. Claro, claro, claro. Se fue el pase del año. El pase del año, dicen que fue. Eh, una Te mi volviste millonario. ¿no? Una millonada, viejo. Una millonada. Eh, no, no no fui solo, fui acompañado. ¿Trajiste algo del cine de, de, de Ensenada? No, eh, nos vamos el día de mañana con mi hermano que está acá en el estudio. Eh, nos vamos mañana justamente a ver, no sé qué película hay mañana a partir de las 6 de la tarde y una y después nos quedamos esa muestra vertical. Así. ¿Qué pasa con Argentina en 1985? ¿Qué pasa? ¿Qué es es eh, la, la, la trama. <ríe> es un examen. Eh, es, un, es la película la sobre los juicios sea, de las juntas. ¿Sí? Eh, jueces pero, trasera y etcétera. Pero no se va a estrenar en las grandes cadenas. Sí, está repitiendo no, lo no, mismo, Keisho. No, eh, ¿no? es, ¿no? sí, está escuchando otra radio. Se va a estrenar. Está sí? escuchando radio. <ríe> los grandes empresarios. Bien, vamos con la última música para cerrar. Sí, ¿qué pasó? Enigmático. De esta música sí. se llama 22/11 sí. de TicAF 7 y es el primer, el primer videoclip, el, el primer contenido que tiene subido, César González, a su canal de YouTube. Es el primer videoclip que hizo. Ah, no ah de verdad. Exactamente, era la joda, ¿no? Sí, estábamos hablando del enigmático César González, también como conocido como Camilo Blajato. Sí. ¿Quién Bien. era que lo había sacado? Manu, un beso grande. Beso. Gracias Manu, y yo también lo había sacado Sí, sí, sí, Bel también me lo dijo Así que César González, el enigmático del día de hoy eh, Solamente, bueno, recomendar que Todas sus películas estén en YouTube sí. Recomendar muy fuerte Lluvia de Jaulas Una de sus últimas películas nice 2019 eh, Bueno, también eh, Un último contenido que tiene cortometraje Protagonizado por Sofía Gala Cortometraje unos 15, 20, lo que dura un almuerzo La nobleza del vidrio se llama Muy Buena, y también, bueno, eh, todos, todos vieron Diciembre, codirigido entre César González y Alejandro Belcovich, que el único aporte que hay en ese documental es el de César González con la mirada villera. Eh, pero bueno, un muy prolífico, siete películas, de Diagnóstico de Esperanza, ¿Qué puede ser un cuerpo? Etcétera. ¿Qué puede un cuerpo? Es un, ¿Qué película. un cuerpo? Perdón, Es un peliculón. A mí principalmente me gustó Lluvia de Jaulas, pero en verdad lo traje por dos cosas. Primero, sí. porque Atenas, la película que trata sobre una liberada, es eh, una de las películas que más propone una mirada alternativa de cárceles. Uh -huh. Y traigo este tema porque desde el día domingo, eh, desde el día lunes, en verdad, es la semana del estudiante privado de su libertad. Yo estoy militando en la cuestión y eh, eh, quiero invitarles a todos a la Facultad de Humanidades. Bien. Ojito al peor. No, perdón, al Caracacho en 48 y 7. Vale. Eh, anoten ahí, tuki, tuki. 48 y 7. El día jueves, por eso el jueves que viene, uh -huh. por lo tanto no voy a poder hacer la invitación porque de acá me voy allá y solo quiero prevenirlos de eso. Está a las 18 bien. horas van a pasar, para mí, el mejor documental que vi de cárceles hasta el momento, que no es de César González, uh -huh. se llama Rancho. Sí. Es un documental de 2021, ustedes no saben las imágenes de primera mano de la intimidad eh, en los pabellones, de la, de la intimidad intramuros que que Se ve en Rancho y va a estar el director Pedro Esperoni. Eh, pensé que me iban a apurar. Pe, eh, Pedro no. Esperoni, eh, no sabe la intimidad que genera. La verdad, que me pareció un laburazo y por eso no quiero que se lo pierdan. Después, probablemente esté en On Demand dentro de un año dos, pero ahora tiene su. Ya, es muy nueva. Es muy nueva. Estrenaron el año pasado en Bafisi. Eh, este año se proyectó una sola vez en el Malva. Eh, y ahora va a estar gratis en 7 y 48 o sea, como mejor imposible va a ser en el aula 204 en el segundo piso en el edificio, 40, eh, edificio Caracachof eh, el director ahí, eh, Rancho les recomiendo, si no la pueden ver porque el jueves tienen algo muy importante que hacer anótense este, este documental que está buenísimo y bueno, desde ya vayan a buscar el Wikipedia César Rosales y vayan a verle su contenido que está todo en Youtube Fernando Grobeli, en esta alfombra roja, gracias, y sea que o sea hasta el gracias. jueves que viene. Nos vemos el jueves.